Tenemos en línea a Gustavo Ciampa, abogado laboralista de la corriente 7 de julio, que está con nosotros. Gustavo Luis Lauge, ¿cómo andás? Luis, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Mira, no te quiero, no tengo tanto tiempo, no te quiero, no quiero hablar de la corte, no es que no quiera hablar, me encanta, pero digo, la corte, hablamos del descreimiento de la política, me meto en el tema de la reforma laboral y si querés hacer un comentario después de alguno de estos temas, lo hacemos. Eh, estuvo la CGT. Eh, analizando con eh, el otro día en, la, en el acto del, del primero de mayo en el, en el Club Defensor de Belgrano, dio como una. abrió un poco una puertita ahí eh, respecto de lo que tiene que ver con la reforma laboral y, y, y, y por los enunciados de la oposición que quiere hacer una reforma laboral. Y después tuvieron una reunión con, con Rodríguez Larreta y ahora nos encontramos con. Eh, una declaración de Patricia Bullrich, precandidata a, pre a presidente, que dice en el foro de negocios Amchan Sumit 2023, donde estuvo Rosati, está toda la, la crema, ahí, eh, donde dice hay que hacer cambios para volver a números razonables respecto de la indemnización, es un pasivo brutal para todas las empresas grandes, chicas y medianas, y dice hoy no es razonable la indemnización, te tiré todo. ¿Pensás que va a haber claro. una reforma laboral? ¿Es necesario? ¿Hay que hablarla o, o, o estamos perdidos? ¿Cómo es la cosa? Dale, yo, yo te cuento. Sabes sabés que Patricia Bullrich dijo además de un ejemplo sí. de eso? Eh, dijo un trabajador con tres meses de sueldo, reclama una millonada, más intereses y quiebra una pyme. ¿Sabes cuánto es la indemnización, digamos, para clarificar a la gente? ¿Sabes cuánto es la indemnización por despido que le corresponde a un trabajador con tres meses y un día de antigüedad? porque en menos de tres meses no le corresponde, sí. un sueldo. Un sueldo. No, un sueldo. No, no, por eso. Sí, y no, no lleva intereses. No, ¿Sabés no. qué lleva intereses? Intereses lleva toda deuda que no se cumple en el momento que se tiene que cumplir. Claro. Si a un trabajador le tiene que pagar la indemnización por despido, y no se la pagan, y tiene que hacer juicio, y el juicio le demora siete años, obviamente, al término del juicio el empleador tendrá que pagar la indemnización por despido con malos intereses. Sí. intereses que, en la Justicia Nacional del Trabajo, hasta... Escuchá que grave esto lo que te voy a contar. A ver. Hasta septiembre del año pasado, con la forma en que la Justicia Nacional del Trabajo aplicaba la tasa de interés, en siete años de juicio, que es un término promedio de la barbaridad que llamamos juicio laboral, el crédito del trabajador se licuaba a un 33% de su valor real. Sí. O sea el juicio laboral era una forma que utilizaban las empresas para licuar sus deudas. Sí. Yo lo tengo esto medido hasta, hasta no, en valor de kilos de asado, digamos para sí, no comparar sí. con el dólar, cuántos kilos de asado compraba alguien con lo que le tenían que pagar, en el momento que le tendrían que haber pagado, y cuántos kilos de asado puede comprar transcurridos los 5, 6, 7 años de juicio, con ese pago más los intereses, compraba un tercio no no terrible con sí, pero... lo cual y esto digamos demuestra además que es falso lo que dice digamos lo de Bullrich de hacer demuestra o un desconocimiento absoluto y hablar de lo que no tiene idea o mala fe claro o mala fe si conoce es mala fe lo mismo lo de la reta hablan de la industria del juicio sí exacto mira el año pasado según la última estimación del del Indec de marzo de este año da que en la Argentina hay tres millones cuatrocientos trabajadores y trabajadoras no registrados sí. que trabajan en negro lo que mal llamamos en negro pero con relación de dependencia no economía informal no hay un empleador hay un suelo trabajan para otro tres millones un 355 de la cantidad de asalariados sí cada trabajador o trabajadora en negro es un juicio. Tiene derecho a hacer un juicio claro. para el cobro de una indemnización sin considerarse despedido, ¿eh? que es equivalente no. al 25% de lo que se le paga sin registro, de lo que, a lo que, de lo que se le paga en negro. ¿Sabes cuántos juicios laborales se iniciaron en la Justicia Nacional del Trabajo durante todo el año 2022? mil. No. Si esto lo empezás a pulir... Hay muchos juicios, hay, hay, hay, mucho, hay que hay que descontar casi 20.000 juicios, porque hay 18.000 que son contra resoluciones de la superintendencia de riesgo de trabajo, o sea, son respecto de ART, no de empleadores. No son juicios laborales contra empleadores, o sea, las empresas no están demandadas en esos juicios. Más otros juicios que, que se consideran duplicados, 36.000 juicios contra empleadores hubo en la Justicia Nacional del Trabajo. Si esto lo llevas a nivel país, Sí. ¿Eh? Porque esto es Justicia Nacional de Trabajo. Implica que hubo alrededor de 90.000 juicios totales laborales iniciados el año pasado. Sí. Esto es el 2,65% sí, claro, de los trabajadores claro. que tenían derecho a hacer un juicio por estar en negro. Si a eso le suma, los que tuvieron derecho a hacer juicio, porque fueron mal despedidos, porque debieron considerarse despedidos, porque no se les pagan los adicionales se deben pagar, porque no se pagan las horas extras, porque están bajo empresas de servicios eventuales que en general sí. son ilegales no sé, todas las situaciones menos del 2% de los trabajadores que tiene derecho a iniciar un juicio lo inicia. Es decir que es decir total, que la, la industria del juicio, laboral. la industria del juicio no es a ver, no es un problema no o si sí lo es. No existe. No, no, ¿sabes cuál es el problema? Yo veo que hay un problema que menos del 2% de las personas que tienen derecho a hacer un juicio es ejercer un derecho humano, que es reclamar en la justicia, en el poder judicial por el resguardo de los derechos de los que uno titular. Sí. Lo que es grave, lo que es el problema, es la resignación que está existiendo en gran parte de la población argentina, los trabajadores y trabajadoras, resignación de sus derechos. Claro, claro Esto tendría claro. que preocupar a las autoridades. ¿Qué pasa? Que menos del 2% de la gente reclama cuando está vulnerado por sus derechos laborales. Claro, claro, claro. Esto, esto es preocupante. Esto decime, preocupante. Una, decime una cosa, Gustavo, porque no te quiero meter en un, bueno, no te quiero meter en un lío, vos sos un tipo que habla eh, sin tapujos, este, pero digamos, en lo que tiene que ver con las últimas declaraciones, tanto de la CGT, la reunión con la RETA y el acto en defensor de Belgrano, hay cositas que no me suenan. Una, dijeron, eh, los eh, la CGT dijo acabar con la jornada laboral semanal de 48 horas, es verdad, reducirla. Al mismo tiempo, este, se dice que eh, es posible actualizar convenios colectivos sin perder derechos. Eso te suena medio a que aceptan una reforma y en todo caso puede ser benigna o puede ser una complicación, sobre todo si gana la oposición, ¿no? No, a ver, si gana la oposición va a haber problemas, pero yo quiero resaltar en esto un dato muy importante, Dale. que los tratados internacionales de derechos humanos consagran lo que llama el principio de progresividad su contracara de irregresividad. Esto quiere decir que en materia de derechos sociales, jurídicamente, y a nivel de tratados internacionales y que es aplicable a nuestro país, no puede haber retrocesos. Esto se lo señaló, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al gobierno nacional de Mauricio Macri, en 2017, en el año 2017, cuando yo estaba ahí presente como uno de los denunciantes sí. eh, por violaciones a los derechos humanos en Montevideo, y estaba el ministro de Relaciones Exteriores y la directora de internacional del Ministerio de Trabajo del gobierno de Mauricio Macri, y la Comisión Interamericana le dijo cuidado cuando además advertimos de que se mencionaba, todavía no había visto la luz el proyecto que hicieron, eh, que no pudieron convertir en ley de reforma laboral, y le hizo la advertencia a la Comisión Interamericana de que no iba a ser avalada ningún retroceso en materia de derechos laborales en Argentina. Entonces, esto es un, un parámetro a tener en cuenta. Yo lo, con modernizar no tengo inconveniente. ¿Ahora qué es modernizar? Yo tengo, modernizar es reducir la jornada de trabajo. Claro, la jornada de trabajo en la Argentina de 8 horas diarias o 48 semanales tiene 94 años. No, no, claro. Modernizar es, no es la... El convenio 1, convenio 1 de la OIT, primer convenio de la Organización Internacional del Trabajo, en 1919, hace 104 años, como el Magic Click, 104 años que tenemos ya. jornada. La propaganda del Magic Click es que era eterno si duraba 104 años, ¿verdad? Claro, claro bueno, seguro. Bueno, entonces, ¿cuánto avanzó la tecnología? En lo que se te ocurra, ¿cómo se incrementó la productividad? No se puede seguir con la misma jornada de trabajo que hace 104 Eso es modernizar. Modernizar es democratizar. Claro. Modernizar es sacar los poderes autoritarios. Digamos, lo que están proponiendo de que no haya más indemnización por despido. Eso se va a autoritarismo a las relaciones laborales. Claro. Bueno, y ni hablar... Eh, bueno, Rodríguez Larreta, lo digo como un referente eh, claro a un posible presidente de la nación y un candidato a ir una interna aunque algunas encuestas lo muestran a Bullrich más que nada, pero bueno, de todas maneras eh, es eh, insiste Rodríguez Larreta con el tema de la mochila austríaca ¿no? que, que de golpe se puede explicar pero, pero todo eso ya, ya fracasó en la Argentina yo le pido a Rodríguez Larreta que se haga asesorar y que, le, que averigüe qué pasó en los 90 Mirá, desde no, 1991, aunque se crearon cuatro modalidades de contratación dos que no tenían indemnización por despido y dos cuya indemnización por despido era solo medio sueldo, sí. la desocupación estaba en el 6,9% y en 1995 la llevaron, mediando esa modalidad de contratación, al 12,2%. En el 95 crearon cuatro formas de contratación más, sin derecho a indemnización y con rebaja de las cotizaciones patronales y siguieron incrementando la desocupación. Y en el 9, 1998... Otra reforma más, también flexible, y, y terminaron con el 21,5% de desocupación. Las políticas que propone la reta laborales provocaron mayor desocupación en la Argentina. Y cuando se empezaron a restablecer los derechos a partir del año 2003, empezó a bajar la desocupación. Y en el 2015 estaba en el 6,5%. Dame, dame una con línea. Las leyes vigentes hoy, ¿eh? Dame una línea para que quede claro, porque lo venimos re, re, re, remachando eh, eh, programa tras programa. ¿Por qué si bajás la jornada laboral ba, aumentás la productividad? Porque la idea es muy difícil meterla en la cabeza a veces, ¿no? ¿Por qué? Mira, a ver, eh, primero porque hay experiencias en el mundo. Sí, no, ya lo sé. Hay, por... hay, hay experiencias en el mundo. Segundo, hay estudios de la OIT. La OIT recientemente se lo se lo dijo en un dictamen a, al, al hermano París de Chile de que la reducción de la jornada de trabajo incrementa la productividad. Yo, si quieres te doy ejemplo, digamos, tengo sí. tengo acá mano. Eh, pero la reducción de la jornada de trabajo, y esto yo quiero ser claro desde mi visión, no sí. tiene por finalidad, como primera finalidad, eh, incrementar la productividad. La incrementa. La primera finalidad es mejorar la calidad de vida de la población. No, más bien, sí. No le busquemos a la Segundo, huella. redistribuir en alguna medida el trabajo existente. Esto Exacto. como el, el, el cine. Vos tenés un cine con 100 butacas, entran 100 personas. pero Si vos hacés 200, eh, vale. perdón, dos funciones, entran 200. Las butacas <risa> siguen siendo las mismas. <risa> está claro. Pero hubo más gente en el cine. Digamos, esto lo doy como ejemplo, ¿no? No, o sea, ya lo sé. Cuando ya vos claro. reducir la jornada no es que se crean nuevos puestos de trabajo, podrán creerse o no, pero redistribuir, esto pasó en Francia, no hay que generar sobre expectativas en esto, porque en Francia yo creo que fracasó porque se generó sobre fracasó políticamente pues sí. se generó sobre expectativa. En Francia, la izquierda dijo se van a generar 2 millones y medio de puestos de trabajo. En... Se generaron, según las mediciones, entre 400.000 y mil. Entonces vino a la derecha y dijo que no se crearon 2 millones y medio de puestos de trabajo. Gustavo, eh, se me termina Volve el Se me termina. Y, sí. La otra, recuperar el valor del salario. Luis, del 2015 hasta hoy se perdió más del 30% del valor del salario. Sí, sí, si sí, vas a sí. reducir la jornada recuperás el valor hora, no incrementás, pero recuperás el valor hora, por supuesto estamos hablando reducción de la jornada sin disminución salarial, no manteniendo los salarios exactamente eh, Gustavo, la verdad que y aparte me lo resumiste todo, un crack sos un crack eh, Luis, te agarra... como siempre, un gusto estar en tu programa gracias por todo, gracias Gustavo un abrazo grande un abrazo y lo mismo a la audiencia Gustavo Ciampa, abogado laboralista de la Corriente 7 de Julio